A de malolientes, ¿Cómo están, culeros? ¿Qué escorpión! <risa> Hoy tenemos un pinche video bien pinche especial, güey, porque vamos a hablar sobre las pinches búsquedas más comunes de su pinche dios, el escorpión dorado. Pero para que yo les conteste todas las pinches dudas que tienen en la pinche vida, güey. Así que, ¿se quieren enterar, culeros? Dinos, dinos, los ¡Ah, ahí les va, culeros? Ah, ¿Y el tomasolo no vino qué? ¿Tomasolo qué, pendejo? Tengo un chingo, cabrón. Para, para eso son Ay, mis pinches no, no, amigos no, los de Bol. Vale, te, pendejo. Te, pinchillota. Te, te, ¿Quién más quiere? Tú, a... ahora tú. ¡Ten un pinche escorpión! Ahí está, ya no me estoy chingando, pendejo Ahora sí, ya, con toda la pinche energía Esta es madrecita de esa pendeja, ¿no? Básicamente Entonces, ahí les va Si ustedes de entrada le ponen así su pinche buscador del Google escorpión. No, no he puesto ni dorado, cabrones, ya Primer resultado, escorpión dorado, a huevo, pues soy la pinche pistola Escorpión, segundo resultado Tercer resultado, escorpión volador ¿Qué pedo con eso? ¿Cuándo he volado? Volo por los aires de repente cuando me aviento el colchón con tu mamá por ejemplo, pero fuera de eso, no. Escorpión emperador, a huevo. Soy el emperador. Hoy quiero que me llamen Escorpión emperador, ¿ok? Escorpión. ¿Y cómo? ¿Sigue ¿Sí, qué? Escorpión emperador. Ah, ¿escorpión qué? Ah, escorpión dorado en Rusia ¿Qué les digo? La rompí, ¿no? Estuvo cabrón Fue lo mejor que le pudo haber pasado a un pinche mundial ¿Estamos de acuerdo? Que el escorpión dorado fuera Si no hubiera sido una pinche hueva así culerísima, güey Y otro resultado Escorpión dorado al volante Pues a huevo, cabrón Es lo que pinche busca todas las pinches personas Cada semana, cada semana, cada semana, güey Todos los mates recuerden Hay escorpión al volante con un pinche invitado Pero bueno pinches De lo que es Otra vez, cabrón Escorpión dorado en Rusia Qué pedo, la gente me pinche mamó, cabrón, güey No, estoy muy cabrón A veces sí me levanto, güey Y digo, no mames, sí estoy bien cabrón, güey Sí soy la verga, güey sí. Pero lo digo con toda humildad, ¿no? Digo, no mames, soy perfecto, güey Porque digo, no mames La tengo grande Estoy mamado Tengo un chingo de pinches viejas La tengo impresionante O sea no mames, ese güey es un pendejo comparado conmigo, cabrón. Este güey, un día le enseñó yo en mi video, le dije, mira cabrón, mira el mío. Dijo, ay chingues, no mames, se deprimió, güey, tres días. El punto es que, eh, pinche ruski, es que esto, estos son los resultados más comunes del escorpión dorado eh, en los últimos días. Y todo tiene que ver con el pinche mundial. Le pones escorpión dorado, tú mamacita sabrosa, le pones escorpión dorado y lo primero que te sale es el escorpión dorado en Rusia. Y lo segundo, escorpión dorado al volante. Y lo tercero, escorpión dorado al volante 2018. Pues, porque ya es por temporadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y lo siguiente, escorpión dorado en el mundial ¿Qué pedo, güey? Soy bien pinche perfecto, ¿estamos de acuerdo? Dentro de las cosas que de repente me pregunto Digo, virga, o sea, estoy bien cabrón, güey Ve la pinche potencia sexual que tengo No hay vieja que no se me insinúe No hay cabrón que no me apinche ave. ¿Estamos de acuerdo? Tú, ¿cuántas veces te me has insinuado? Es. ¡Uy! qué gritotes das! No grites tanto Entonces, bueno, en ahí en el escorpión dorado En Rusia estuvo ahí, cabrón, porque este, Estuvimos chingando las, las portadas que salieron, ya les haré eh, Alguna nota acerca del de escorpión dorado Reaccionando a las notas que salen Pura pinche mamada Ahí está el escorpión dorado, está de castroso Todas las televisoras chingándolas a huevo Ahí están todas mis pinches víctimas Ahí está el pinche periódico Tú lo pediste, Herrera y escorpión al volante próximamente Aquí vamos a estar, cuando me invites Aquí en Ruski, vamos a andar ahí en, el... en Ruski, estamos en Ruski. <laughs> Espacio con una mujer. Hi, how are you? Hi, I'm fine. And you? Fine. Do you have a Mexican boyfriend? No. no. you have. Ahí está, güey, de nada. Los volví así más pinches chingones. Les di un poco de mi pinche jugosidad para que no estén chingando. El escorpión dorado al volante. ¿Qué les digo? Les muestro una adelantadita de del próximo video de escorpión al volante. Señoras y señores, ¿ya lo vieron? Mutan al volante con el escorpión dorado. ¿Qué pasó? Yo quiero decirles cuál ha sido mi canción favorita de toda la vida de ustedes. Sí. Vale. Les va. Venga. A ver si te la sabes, venga. <risa> ¿Es cierto que eres hijo de la Chapoy? Soy hijo de la Chapoy. ¡No sí. mames! ¿Les gustó, Zunitos? ¡Sí! Ah, ¡Está pues, chingo! Y todavía nos falta un chingo, ya saben. ¿Ustedes sugieran cuáles son los pinches escorpiones al volante que les gustaría ver aquí? Políticos, deportistas, cantantes, actores, sabrosas, todos caben aquí. ¿Por qué? Porque el escorpión dorado está para dar lecciones de vida. ¿Por qué? Porque pues estoy para estarlos chingando. Básicamente, ¿verdad? Escorpión dorado Twitter. No se dejen engañar. Pinche Twitter cerró, güey, sus pinches oficinas de hace un chingo. Entonces ya no, pinche, este, verifica ninguna cuenta. El punto es que acaba de llegar hace algunos días. El escorpión dorado llegó a un millón de seguidores en Twitter. ¡Oh! ¡Twitter para los pinches compadres. Y adivinen qué, en Instagram también llegué a un millón de seguidores. Y en este pinche canal estoy a punto de llegar a 3.5 millones de seguidores. Que, ¡Aaah! ¡Aaah! Y en el canal del peluche en el estuche ya llegué a 5 millones de suscriptores. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Siguiente resultado, escorpión dorado Facebook. En escorpión dorado de Facebook, adivinen cuánto llegué. ¡Bien! No se sé, voy a checar, pero... Ya llegamos a 3 millones 500 mil followers. ¡Bien! escorpión dorado quién es? Eso es lo que está preguntando la gente. Deberíamos hacer un documental del escorpión dorado, ¿no? Es más, como soy un dios, chingue su madre, ¡pum! El escorpión dice las cosas que queremos oír o que pensamos muchas veces. No está inventando al personaje lo tiene puesto, lo entiende perfectamente. Yo tenía de sorpresa a dos luchadores, para que le dieran sus pierrotazos, lo que fuera, me la volteó obviamente, vine yo en el piso, él pateándome y los luchadores dándome pierrotados a mí. El señor no respeta edad, sexo, género, no respeta nada, entonces era una ruleta del de saber ¿Qué, ¿Qué iba a suceder cuando se, se acercara a ti? Yo creo que el escorpión no, no es casualidad. Si acaso la casualidad es que, que se volvió un fenómeno. Peluche en el estuche tengo poquito, pero peluche en el estuche sí. Con el escorpión dorado he tenido unas que otras interacciones. Yo creo que podría decirle a la gente que el escorpión dorado es eh, un personaje el cual encarna el odio y la sinceridad. Me acuerdo, tenía otra voz. Antes era así, carnal, y era así como que, ¿no? La voz de, de Pito se te hace cuando uno es lo que come, pues. Si hoy lo tuve enfrente, sí le rompo la mano, porque la última vez que nos vimos, me bajó del coche, me echó a perder un saco, me dejó en la lluvia, y me desmaquilló y me quedé ardido desde esa vez. No lo he vuelto a ver, pero si lo vuelvo a ver ahorita, sí, hoy sí le rompería la mano. Escorpión. Chinga tu madre! ¡Ay, güey! ¿Va a haber un pinche documental de mí mismo o qué? ¿Cuándo lo estrenan o qué pedo? ¿La semana que entra o más? ¿Más o menos? ¿Es una sorpresa? Pinches huevones de mierda <risa> Próximamente putos ahí está pues se responda una de las preguntas más buscadas de internet del Google Escorpión dorado sin máscara No mames qué pendejada es eso No es máscara si sí tengo la jeta Mira intenta quitarme sí. No se puede no puedes, no puedes Escorpión Dorado 2018, a huevo Para presidente, ¿no? qué pedo? Aquí no lo compartí, creo Pero miren todas las personas que votaron por mí ¿Eh? A ti que votaste por mí, cabrón Y que no ganamos esta ocasión, cabrón Yo prometo que cada puta elección que haya Me voy a lanzar, culeros Porque se los dije, pendejos Gane quien gane Ustedes pierden, pendejitos ¿Por qué? Porque, ay, cómo se estaban rompiendo su madre Entre los candidatos Y que y yo le voy a este yo le voy al otro la Y la y Tómala, güey. Miren, ya son amigos el del PRI y el del pinche Morena. <ríe> y miren, ya salió la Elba Ester Gordillo. <ríe> Y las que nos faltan, hijos de su pinche madre Síganse peleando entre ustedes, pendejos Sigan peleándose con su familia y con sus amigos Chingón, chingón Van por buen camino, pinches idiotas Pónganse a chambear Hagan cosas para su pinche país Y para su pinche familia Y para su pinche vida, cabrón No estén tomando partidos Porque a ustedes, a ustedes valen verga La pinche gente, los pinches políticos Están viendo a quién agarran de sus cuates, cabrón Y a quién salvan el pinche pellejo, güey Y los últimos, ya si sobra tiempo Ya vemos qué pedo con el puto pueblo Así que, escorpión dorado, 2018 ¡Ja! Kill. run, -off. run -off. Escorpión Dorado 2018, lo más nuevo. Pregunta la gente. No la caguen, tan sencillo como que se suscriban. Y después activen la pinche campanita. Esa campanita no está de adorno. Primero suscríbanse, ¿no? Y después la pinche activan la campanita. Y les van a estar mandando así como las notificaciones cada vez que su pinche Dios saque nuevo video. Y háganlo en los dos pinches canales, cabrón Y así van a tener toda mi pinche jugosidad. Y ya nada más para no dejar. Vamos a ponerle peluche en el estuche, a ver qué dice. Peluche en el estuche, escorpión dorado. Peluche en la estuche, meme. Peluche en el estuche, en Rusia. Peluche en el estuche letra, peluche en el estuche canciones, a huevo. Después, peluche en el estuche mid. ¿Qué hubo, le pidió. Peluche en el estuche GIF y peluche en el estuche canal. Eso es lo que hay de su pinche dios, el escorpión dorado. ¿Cómo la ven? ¿Ya? ¿Están solucionadas sus pinches dudas o no? ¡Sí! Ah, de, de nada. A ver, ¿qué sale en el escorpión dorado GIF? Peluche en el estuche. ¡Qué ¿Sí? mamada, güey! Ahí está, culeros. Suscríbanse, putos. Ya me voy. Gracias, pinches súbditos. ¡Gracias, escorpión! ¡Escorpión dorado, peluche en el estuche! <ríe>